¿cómo están? Bienvenidos a mi canalito una vez más, a su canalito paranormal favorito. Y hoy nuevamente nos encontramos en el cuarto maldito con chocla más cerrado que otras veces a las 10 de la noche porque pues ya saben que yo trabajo de noche ok por eso la luz como que de repente está como muy intensa pero si le bajo al nivel no se ve bien y pues bueno ay, la, la. y pues bueno hoy les voy a platicar de algo extraño que está ocurriendo en Colombia ok hace mucho que no hablaba de otro país que no fuera México obviamente por la cercanía pues yo me entero más de cosas de México que de otros países pero esto sí ha sido como un relajo o sea quien se ha enterado de esto han sacado reportajes noticias en todos lados y aún no no se sabe la explicación de esto ya que las personas que están haciendo este tipo de ritual Todavía no dicen por qué, para qué, qué significa nada Pero es una cosa que tiene muy perturbado a pues una parte de Colombia Y obviamente quien se ha enterado de esto pues también, ¿no? Porque sí es extraño, realmente yo nunca había escuchado de este tipo de, de cosas Entonces pues hoy les voy a platicar qué, qué está ocurriendo en Colombia Así que bueno, tráiganse alguna botanita, unos chetos Yo aquí tengo unos chetos, saben que soy fan de los chetos Palomitas, agua o déjenme ahí a un ladito en lo que están haciendo sus cosas Y cuando vaya a ver alguna imagen... Yo les digo para que pues nada más volteen rapidito a ver, ¿ok? Y como sé que me ponen de fondo porque yo los he visto <risas> espiándolos así desde mi casa. Y bueno, fantasmitas, recuerden que estamos haciendo un sorteo de dos tarjetitas Netflix por semana por lo que resta del año, es decir, esta semana y otra nada más. Así que yo les recomiendo que... Para que se la ganen y tengan Netflix estas vacaciones. Lo único que tienen que hacer es seguirme en Instagram, darle like a mis últimos posts. Y pues nada, avisarme de que ya estoy aquí, bla, bla, bla. Y eso es todo, ¿ok? Aquí van a estar apareciendo mis redes. Tengo Instagram, Facebook, Twitter y TikTok. Ya prometo, ahora sí estar como más, más activa. Y pues nada, suscríbanse antes de que Chuck vaya a sus casas a, a jarrarle los pies, ¿ok? Ahora sí, vámonos directo con este video porque luego me dicen que si sí, hablo demasiado, ok. Perdónme, vamos ya adelante. Ok, así que esto es en un, en un lugar específico. Aquí les voy a decir en dónde. Dice, en el barrio Catalina, segundo sector de la localidad de Kennedy en Bogotá. Ahí es justamente el lugar donde está ocurriendo esto. ¿Pero qué está ocurriendo? ¿Por qué la gente se está volviendo un poquito loca? ¿Por qué la gente está... bueno, no loca, pero bueno, se está como que asustando de ver esto? Básicamente, todo empezó cuando eh, gente que vivía, les digo, como en, en este barrio, empezaron a notar que a medianoche había... al principio había nada más una pareja, hombre y mujer, que salían como vestidos de negro, ya saben, zapatos de negro, eh pantalón negro, así, tomados de la mano y pues tú dices, eh, ok, eso está raro, a medianoche, ajá. Aquí lo curioso es que estas personas curiosamente iban como agarradas de la mano, caminando al revés. Obviamente, o sea, no con las manos, sino así como caminando hacia atrás y pues la gente le empezó a llamar la atención porque incluso gente del mismo barrio decía que, o sea, ya tenían de que 30 años viviendo ahí. Y que nunca, nunca habían visto algo parecido. Nunca habían visto a la pareja hacer eso. Entonces pues sí llamaba la atención que no salían todas las noches, pero sí salían seguido. Entonces seguido los estaban viendo. Caminaban justo a media calle, ellos dos primero, agarrados de la mano como les digo, con una vela en la otra mano... Y eh, caminando al revés, aquí lo que les empezó a llamar la atención es que obviamente vas caminando hacia atrás, pues no ves nada, ¿verdad? No ves si te vas a tropezar con algo, no ves si hay una banqueta en la cual te tienes que subir, subir el pie. Estas personas parecía que sí lo sabían, ¿ok? O sea, van caminando y pues si había algún hoyo o algo, ellos como que así, o sea, simplemente como si si estuvieran viendo como si tuvieran ojos por detrás no había nadie diciéndoles de que ahora la derecha o la izquierda no simplemente eran estas dos personas con una vela y parecía que iban como susurrando algo bajito así empezando un turun turun ok entonces esto fue lo que empezó a llamar la atención Primero que nada, como siempre, eh, lo relacionan como algún tipo de ritual satánico, ¿ok? Y lo empezaron a relacionar con algo malo, así como con brujería mala o lo que sea. Entonces la gente lo que hacía era, veía por dónde pasaban y enseguida salían con echar agua bendita porque pues pensaban que era algún ritual relacionado con el mes de octubre ya que esto se dio más o menos por el mes de octubre a pesar de que la noticia como que ha hecho boom últimamente sobre todo porque han salido varios videos en TikTok de gente que los ha captado en video que ahí van caminando y camino bueno, como les digo, al principio solo era una pareja pero ya después los reportajes empezaron a decir que eran más y más y más hasta que ya era un grupo como de 30 personas o sea, imagínense que ustedes como que escuchan ruido así como que a medianoche ya están en su casita, se asoman y ven un montón de personas con velas caminando hacia atrás vestidos de negro y diciendo como cosas así muy despacito así que apenas se te escucha, entonces empezó a llamar más la atención Técnicamente no estaban haciendo nada malo O sea, vas a llamar a la policía y vas a decir Oiga, hay unas personas caminando aquí afuera de mi casa Pues van a decir Y, o sea, hay libre tránsito, ¿verdad? Entonces ellos pueden andar por donde se les pegue la gana Realmente no estaban haciendo nada, nada malo Pero pues sí les llamaba la atención Tanto que un reportero ya le dieron la tarea de que A ver, ve e investiga qué fregados están haciendo O sea, ¿por qué están haciendo eso? Porque, les digo, yo en lo personal No sé de algún ritual que tengan que caminar hacia atrás para lograr algo ¿Qué se decía? Quién sabe O sea, no, nunca se acercó nadie lo suficiente Para, eh, pues sí, escuchar lo que estaban diciendo Entonces ahí va este reportero A buscar la calle donde pues pasaban estas personas Y ya los ve Total que si se acerca Y les pregunta Oigan, ¿y esto para qué es? O sea, es algún tipo, ya saben, como de huelga O algo por el estilo Sin mencionar tanto como ritual satánico Así la palabra tal cual Nadie le contestó o sea, simplemente ellos seguían para atrás y para atrás para atrás, no, no se detuvieron para nada como para contestarle ah, sí, es que mira, fíjate que no lo único que pudo medio escuchar así entre los balbuceos que decían era que querían como retroceder el tiempo caminando hacia atrás, no sé, no sé cómo estaría, pero o sea, no era ya dos personas, eran varias y pues sí estaban diciendo algo, algún tipo de rezo, algún tipo de de oración, ritual, no sé, como para conseguir esto y ahora pues no nada más eran dos personas caminando hacia atrás que parecía que sabían cómo estaba el camino sino que ya eran 30 y esto se hacía cada vez más creepy las personas empezaron a relacionarlo más con brujería y demás lo que más miedo daba era que subían banquetas pasaban los arbolitos y todo así como si ellos realmente estuvieran viendo ¿cómo le hacían? ¿para qué era la vela? Aún no se sabe absolutamente nada Porque este, estas personas pues no quisieron decir nada No dijeron nada, como si fueran en algún tipo de trance Y pues el trance era vamos camino para atrás Eso era todo Entonces hasta el día de hoy Pues no se sabe qué significa eso de Queremos retroceder el tiempo Aquí les voy a estar dejando unas imágenes Ahora, yo investigué un poco Obviamente no me quedé nada más con un reportaje Que no se pudo hacer bien Porque pues las personas no les contestaban y yo aquí googleé así como de que, a ver, ¿qué significa caminar para atrás? Y algunas personas, nada no, pues significa que tu corazón no, o sea, eso no. Entonces busqué, a ver, ¿por qué caminar hacia atrás en Halloween? Porque no hay una respuesta en concreto, simplemente eh, encontré que dicen que si caminan hacia atrás en Halloween, a la gente cree que se les va a parecer una bruja. O sea, que o una de dos, o caminan para atrás, o que algunas personas dicen que basta con ponerse la ropa al revés para que se les aparezca una bruja, pero desconozco si una bruja buena, si una bruja mala les va a conceder algún tipo de deseo, les va a ayudar en algo, eso sí, no sé simplemente ponerse la ropa al revés, que estas personas no tenían la ropa al revés simplemente estaban caminando hacia, pues hacia atrás, es para que, pues sí, para la bruja, pero ¿qué consiguen? no tengo idea ahora, en uno de los reportajes que alcancé a leer Decía que era un grupo de 30 o 40 personas más o menos, se visten de negro y salen a partir de las 12 de la noche eh, con velas, como les había dicho. Su mirada es adusta y hay una especie de disciplina entre hombres y mujeres que los hacen ver totalmente coordinados, no se dejan perturbar, no hablan y no se detienen. ¿Por qué? Porque ya llegó un punto en donde la gente les gritaba, les aventaba cosas como pues ya asustados y ellos no se inmutaban para nada, como les digo, como si fueran en un trance así tal cual o no sé si de verdad no se tienen que dejar como intimidar con nada para completar el ritual y tampoco la vela se les apaga en ningún momento, les digo, no, no chocan con nada, no se les apaga la vela, no se detienen y van por media calle, es decir que si viene un coche de este lado y ellos van de espaldas pues los pueden atropellar y pues no, ni eso les preocupa porque pues están de acuerdo que las 12 de la noche sí es tarde, pero no es demasiado tarde como para que la gente vaya circulando de que salga de su trabajo, que fue a la farmacia o lo que sea. Sí puede haber coches, hay coches a todas horas, entonces pues sí puede, puede pasar un accidente y pues no se detenían. Y bueno, a partir de esto la calle estaba como más oscura y así, a partir de que esto está ocurriendo ya no está así tan sola. Eh, ya hay un poco más de seguridad, ya hay más luz, eh, la calle está llena de gente. ¿Por qué? Pues porque ahora la gente está esperando que pasen ellos para grabarlos. Y pues ya desconozco si, si ya, no, ya no están pues pasando. Entonces ya no saben si es una secta satánica, si es alguna campaña de publicidad, si es una huelga o okay. qué. Pero simplemente pues ya, ya crearon lo que querían crear, que era como terror. O bueno, no sé si lo querían crear, pero ese fue como que el efecto que tuvieron en los demás y pues bueno, necesito que me digan ustedes en los comentarios si son de Colombia sobre todo, si ya habían escuchado este tipo de, de sectas, la gente dice que a pesar de que no pasen, en la noche se escuchan algún tipo de chiflidos así como si alguien fuera silbando y pues se asoman y no hay nadie, entonces ¿qué será? ¿un ritual? ¿una secta satánica? ¿un qué? Díganme en los comentarios ustedes qué opinan. Y pues bueno, fantasmitas, esto ha sido el caso raro del día de hoy. Yo personalmente nunca había escuchado de esto, pero me gustaría que me dijeran en los comentarios si ustedes sí, si saben por qué lo hacen y demás. Y pues bueno, fantasmitas, esto ha sido todo por el video de hoy. Les mando muchos, muchos besos y pues espero que se la pasen bien a Navidad. Ok, les mando mil besos.